cómo funciona el interés compuesto. Es por ello que en este video vamos a mirar cuál es el funcionamiento del interés compuesto, cuál es su diferencia con el interés simple y por último vamos a mirar la regla del 72 la cual sirve para calcular en cuánto tiempo se puede duplicar el dinero de acuerdo a la tasa de rentabilidad ofrecida. Para comenzar miremos la diferencia entre interés simple e interés compuesto. Sabemos que una tasa de interés es simple cuando los intereses que se obtienen no se suman al capital inicial, por ejemplo, asumamos que inviertes mil dólares y asumamos también para nuestro ejemplo que te ofrecen una tasa de interés simple del 20% efectivo anual. Si es interés simple, la rentabilidad todos los años será constante, es decir, que los intereses no se capitalizan. Si hacemos el cálculo, tenemos que cada año obtendrás una ganancia de 200 dólares. Esto implica que al finalizar el periodo de los 5 años tendrán dos mil dólares iniciales y $1,000 dólares adicionales que corresponden a los intereses acumulados durante los 5 años. Ahora miremos el funcionamiento del interés compuesto. A diferencia del interés simple, aquí las ganancias que vas obteniendo año tras año se van capitalizando. En cada periodo recibes no solamente los intereses de la inversión inicial, sino también recibes intereses sobre los intereses. Para entenderlo más claramente, volvamos al ejemplo de los mil dólares. Para este caso, las condiciones siguen siendo las mismas, mil dólares y un interés anual del 20%. En este escenario, al final del primer año tendrás los mil dólares más $200 dólares de interés. Ese valor final del primer periodo corresponde al valor inicial del segundo periodo. Ahora, estos $1,200 dólares generarán intereses, esto quiere decir, que al finalizar este año tendrá los 1.200 dólares, más los intereses del 20% generados por esta cantidad de dinero, que son 240 dólares. De esta manera, el valor inicial del tercer año serán 1.440 dólares. Esta cantidad de dinero en este tercer año generará unos intereses por 288 dólares, y el valor final en este periodo será en 1.728 dólares. Ya para el cuarto periodo, los intereses generados por esta cantidad de dinero serán de 346 dólares lo cual quiere decir que el valor inicial para el quinto año será de 2074 dólares los cuales generarán un interés de 415 dólares habiendo terminado el cálculo Podemos decir que el gran total después de 5 años será de $2,488 dólares, donde $1,000 dólares es la inversión inicial y $1,488 dólares son los intereses acumulados en los 5 años. Como podemos observar, el interés compuesto genera unas mayores ganancias debido a que los intereses se van capitalizando. Ahora, existe una manera de conocer el valor final de la inversión tanto para el interés simple como para el interés compuesto si se conoce el número de periodos y el interés. Para el caso del interés simple, la ecuación es la siguiente. En esta ecuación, f representa el valor futuro, p el valor presente, i la tasa de interés y n es el número de periodos. Si reemplazamos los valores, nos podemos dar cuenta que el resultado de la ecuación es el mismo que obtuvimos realizando el procedimiento. Ahora, para el caso del interés compuesto, la ecuación es la siguiente. Valor futuro igual a valor presente multiplicado por 1 más la tasa de interés elevado a la n, que corresponde al número de periodos. Al reemplazar los valores en la ecuación, también obtenemos el mismo resultado que fue generado realizando el procedimiento. Como nos podemos dar cuenta, por medio de estas dos fórmulas podemos saber de manera rápida cuál va a ser el resultado final si tenemos el número de periodos y si tenemos la tasa de interés. Ahora, cuando se trata de interés compuesto y se desea saber en cuánto tiempo se puede duplicar el dinero de acuerdo a la tasa de interés que te ofrezcan, debemos matemáticamente despejar la n de la ecuación. Para ello, vamos a asumir que el valor futuro va a ser dos veces el valor presente. Si reemplazamos estos valores en la ecuación del interés compuesto, tenemos lo siguiente. Una vez poseemos esto, debemos despejar la n. Para ello, debemos sacar logaritmo a ambos lados. Al completar este procedimiento, tenemos que n es igual al logaritmo de 2 sobre el logaritmo de 1 más el interés. Por medio de esta ecuación, podemos reemplazar el interés y así saber cuánto tarda nuestro dinero en duplicarse de acuerdo a la tasa de interés. Por ejemplo, si reemplazamos el interés por 7% y realizamos la operación nos podemos dar cuenta que con el 7% anual podemos duplicar el dinero en 10.24 años. La siguiente tabla nos muestra en cuánto tiempo se puede duplicar el dinero de acuerdo a la tasa de interés. Ahora, despejar esta ecuación puede ser un poco complejo y es difícil hacer estos cálculos rápidamente. Una manera mucho más sencilla que podemos utilizar para saber en cuánto tiempo duplicamos el dinero es por medio de la regla del 72. La regla del 72 nos dice que para saber en cuánto tiempo se duplica el dinero teniendo en cuenta la tasa de interés, simplemente debemos dividir el número 72 entre la tasa de interés y el resultado que obtengamos será la cantidad de tiempo necesario requerido para doblar el dinero. Por ejemplo, si dividimos 72 entre una tasa de interés del 7%, tenemos que el dinero se duplica en 10.29 años. Como nos podemos dar cuenta, el resultado es muy similar al que obtuvimos reemplazando la tasa de interés en la fórmula matemática. La siguiente tabla nos muestra los cálculos realizados por medio de la regla del 72. Como vemos, los resultados se acercan mucho y el procedimiento es más sencillo. Esta regla es muy importante en las inversiones, ya que por medio de ella puedes hacer comparaciones rápidas sin necesidad de usar la calculadora. Por ejemplo, si tienes dos opciones de inversión, una que te ofrece el 6% efectivo anual y la otra que te ofrece un 4% efectivo anual, puedes saber de manera rápida que con la opción que te ofrece el 6% puedes doblar tu dinero en 12 años, mientras que la opción que te ofrece un 4% hará que tu dinero se duplique en 18 años. A través de estas dos simples operaciones se puede sacar la conclusión de que la diferencia entre una rentabilidad del 4% con respecto a una rentabilidad del 6% es que con una rentabilidad del 6% se puede duplicar el dinero 6 años antes. Como vemos, esta regla puede ser muy útil cuando se trata de hacer comparaciones de tasas de interés, ya que los cálculos son más sencillos que con el método matemático formal. De esta manera concluyo este video.